La Edad Media es un periodo de tiempo muy largo que dura 10 siglos, desde el siglo V al siglo XV, y se divide en tres etapas. La Alta Edad Media es el periodo más antiguo y comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando el rey bárbaro Odoacro depone al último emperador de Roma, Rómulo Augustulo, en el año 476 es el fin de la Antigüedad y el inicio de la Edad Media. La plena Edad Media son los siglos centrales del medievo. Se data entre los siglos XI y XIII. La Baja Edad Media es el último periodo de la Edad Media, más cercano a nosotros. Comienza en el siglo XIV y finaliza cuando cae el Imperio Romano de Oriente en 1453 fecha en la que los turcos toman su capital, Bizancio. Otros historiadores utilizan la fecha del descubrimiento de América, 1492, para finalizar la Edad Media. Hablemos hoy de la Alta Edad Media, que comprende desde el siglo V hasta el siglo XI. Los bárbaros eran pueblos nómadas que se habían ido asentando en las fronteras del Imperio Romano desde el siglo III y que incluso se integraron como parte de su ejército Pero a finales del siglo IV, otro pueblo nómada, los Hunos empujaron a los bárbaros que penetraron en el Imperio de Occidente y se fueron asentando formando reinos los Visigodos, los Francos, Ostrogodos, Lombardos y rompiendo la unidad del Imperio Romano en la península ibérica destacan los visigodos y en el continente los francos. La estructura centralizada del imperio romano desaparece y se dispersa el poder. Estos pueblos se convirtieron al cristianismo y copiaron la cultura romana, pero aportaron también sus costumbres. La caballería ganó importancia en los ejércitos y la administración romana se debilitó, abandonándose muchas ciudades. El mundo se hizo más peligroso y muchos campesinos y antiguos esclavos buscaron protección de un señor fuerte en el campo. Los grandes propietarios eran también grandes guerreros y gobernaban sus tierras o señoríos. El mundo era inseguro y los campesinos dependían de los señores. La mayoría de la población vivía ahora en el campo y se fijó a una propiedad. Los reyes Dependían de estos señores para formar sus ejércitos. Pero hubo además otras invasiones. Los musulmanes invadieron la península ibérica en el siglo VIII y los vikingos hicieron incursiones por Europa en el siglo IX, sembrando el terror. Los musulmanes son derrotados en el 732 en la batalla de Poitiers por Carlos Martel y su nieto, Carlos Magno. Este creará el imperio carolingio, ya que se coronó emperador en el año 800, considerándose sucesor del Imperio Romano de Occidente e intentando centralizar todo el poder en Europa. Pero realmente estamos en la Alta Edad Media y el mundo había cambiado mucho.